En total abandono se encuentra el parque Juan de Dios Ventura, cuyos árboles le fueron cortados por el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con el objetivo de remodelarlo, pero hace varios meses de estación y aún las autoridades no actúan. Que los moradores de esta zona aquí entendemos que si debarataron el parque debieron de verlo comenzado, si no iban a comenzar, verlo debaratado cuando fueran a comenzar y no dejar, mira, eso es lo que afea a la ciudad y la comunidad aquí. y Los niños se recreaban en la zona. Eso deberían de, de buscarle solución rápido a eso. y eso tiene dos meses y pico. Eso no es posible que eso lo debarataran si no fueran a arreglarlo. Bueno, yo opino que esperaba ver lo que Ale quiere hacer. Porque a Dios sí, eh, adiós. Eh, lo mandó a porque tiene todo, eh, algún proyecto para eso. Esperemos a ver entonces sé, lo que opina. Oh, pero mira, eso tiene tres meses que se desbarató y ya. Mira, ahí lo que esté creciendo la lleva, ah, le parece que tiene una 12 o 15 vacas por ahí, está esperando que crezca la lleva para traerla para acá, a comer, pero eso no puede seguir así, es una zona céntrica de San Francisco de Mancorí y mira qué figura, eh, uno se sentaba ahí a coger aire fresco, a despejar la mente y ya, ¿qué es lo que uno va a coger ahí? Y NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.